del Ministerio de la Juventud. Lo hemos planteado en innumerables Congresos de Juventudes Políticas de Latinoamérica. Lo hemos planteado. Eh, nosotros hemos, tenemos un trabajo conjuntamente con que lo planteamos en un, un encuentro de jóvenes en el Hotel Lina en el 2008 eh, con nuestro amigo y hermano Elvi Dolora. Elvi Dolora y yo tuvimos, eh, hicimos una propuesta y esa propuesta nosotros se la ponemos al servicio tanto a usted. Como candidato al senador actual y a cada uno de los, de los candidatos a diputados para que la puedan discutir y la puedan hablar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Juventud en República Dominicana eh, no ha podido, de, no, no pudiéramos decir el por qué, pero no ha podido aplicar esta ley y ya es prácticamente imposible que la pueda aplicar en, en, en el futuro una cuestión que, que se ve Excelente, tú sabes que a nosotros ser elegidos por el soberano, por el pueblo Pues vamos allí a legislar Y lo más correcto es que nosotros legislemos en representación del pueblo Por eso estamos allá, que nos eligen para que hablemos por ello Y qué bueno cuando esas iniciativas vienen del mismo pueblo para nosotros llevarla allí Yo recuerdo justamente cuando se empezó lo del hospital o antes de empezarse que hubo una diferencia conmigo porque yo expuse que el hospital se lo querían llevar del lugar donde estaba pero yo no actué porque simplemente fue una iniciativa mía, sino porque esa comunidad me llamó y yo me hice eco de la preocupación de ellos respecto al ministerio, no solamente la juventud aquí lo que sucede es que no solamente el ministerio de la juventud debe desaparecer Aquí deben desaparecer muchísimos ministerios, tenemos 41 ministerios más de 100 direcciones que se han formado para cumplir con favores políticos donde se manejan presupuestos que realmente no van acorde con las funciones que hacen.